¿Cuántos documentos de nómina debo enviar por empleado y cada cuánto tiempo? Cuéntanos. Bueno Ana, se debe enviar un documento, un documento por cada empleado. ¿Y cómo se hace? Se hace de manera cumular, Sí. Entonces, Exacto. la nómina electrónica se genera mensualmente sin considerar el periodo de pago del salario acordado con los trabajadores. O sea, no importa si yo tengo un pago quincenal, si tengo un pago mensual, si tengo un pago semanal, ¿sí? Lo que yo debo hacer para el nómina electrónica es acumular esa nómina que pagué durante el mes respectivo y hacer un único reporte mensual los 10 primeros días del mes siguiente.